La respuesta de los aliados a la invasión rusa de Ucrania ha sido muy clara. Por un lado han apoyado al gobierno de Zelensky con toneladas de armas y dinero. Por otro han castigado a Rusia con un montón de sanciones económicas de todo tipo. Desde la prohibición de que los barcos y los aviones rusos usen los puertos y aeropuertos occidentales hasta la prohibición de suministrarles un montón de productos de todo tipo. Hablamos de uno de los programas de sanciones más grandes jamás llevados a cabo. Os hemos hablado de ello tanto en el boletín de Patreon como en pasados vídeos. El caso es que el apoyo a Ucrania ha sido todo un éxito. El gobierno ucraniano ha conseguido resistir la embestida rusa e incluso darle la vuelta a la tortilla y tomar la iniciativa. Pero ¿qué ha ocurrido con la segunda parte de la respuesta occidental? ¿Qué está ocurriendo con las sanciones a Rusia? ¿Hasta qué punto han debilitado la economía de este país? ¿Están siendo un éxito o un fracaso? Bien, teniendo en cuenta todas las sanciones rápidamente se creó una expectativa, que la economía rusa se vendría abajo y el país colapsaría. Sin embargo, terminado el 2022 la situación parecía muy diferente. Sí, el país entró en recesión, pero apenas se dejó un 2,5% y, lo que es aún peor, los ingresos del gobierno ni siquiera se resintieron. De hecho, pese a todas las sanciones, en 2022 los ingresos de Rusia por la exportación de hidrocarburos se dispararon. Fijaos. Los ingresos de Rusia por las ventas de petróleo y gas aumentaron casi un tercio durante el año. Por ejemplo, las exportaciones de gas cayeron, pero Rusia exportó más petróleo y más gas natural licuado que los años anteriores. Y además, todo lo vendió a precios mucho más altos. Lejos de hacerle hincar la rodilla, da la sensación de que las sanciones hicieron fluir el dinero hacia Rusia como si no hubiera mañana. Financiar así la guerra de Ucrania era pan comido. Al menos eso es lo que parecen indicarnos los datos. Por ejemplo, fijaos qué ocurrió en 2022 con el saldo por cuenta corriente de la balanza de pagos, que es donde se mide el resultado del intercambio de bienes, servicios e inversiones con el extranjero. Como podéis comprobar, Rusia tuvo un superávit de casi 250.000 millones de dólares, mucho más que el año anterior. De esta forma, en apenas unos pocos meses Rusia pudo compensar cerca de dos terceras partes de todas las reservas extranjeras que las potencias occidentales le congelaron a este país. ¿Os acordáis? 28 de febrero del 2022. El G7 ha congelado todos los activos de las reservas rusas en sus países. Y es que, de hecho, todo apunta a que tanto el petróleo como el gas jugaron un papel clave en la decisión final de Putin de invadir Ucrania. ¿Por qué? Pues, veréis, bajo la perspectiva del Kremlin, la enorme dependencia europea de los hidrocarburos rusos haría que la respuesta occidental fuera muy comedida, que es exactamente lo que ocurrió cuando se anexionó Crimea en el año 2014. Y, en cualquier caso, la propia tensión de la guerra elevaría el precio de venta de los hidrocarburos, lo que le permitiría al gobierno ruso financiar sin mayor inconveniente la guerra de Ucrania. Digamos que la guerra se podría pagar sola, y en cierto modo lo hemos visto, eso es lo que pasó. Esta es una de las pocas veces en toda esta historia que el cálculo del Kremlin parece que fue correcto, al menos por ahora. Queridos amigos, amigas, ¿Cómo está la economía rusa? ¿Qué perspectivas tiene de cara al futuro? ¿Realmente es inmune a las sanciones occidentales? Pues bien, veámoslo. Y lo primero de todo es empezar la casa por los cimientos. Tenemos que saber dónde estamos exactamente, atentos. La cara B de las cuentas rusas. Lo primero que tenemos que tener presente para que no nos vendan el pollino es que hablamos de Rusia, que no es el país más transparente ni tiene precisamente el gobierno más honesto del mundo. En 2022 el Kremlin introdujo la censura estadística. Una enorme cantidad de datos como las reservas internacionales o las métricas comerciales o de producción dejaron de estar disponibles. También se limitaron los informes financieros, incluso los de los bancos privados. Evidentemente, a ningún gobierno le gusta airear datos que pueden no ir bien, y mucho menos a un gobierno tan autoritario como el de Putin. Además, los fuertes controles de capitales que se han establecido en el país han hecho que el rublo no refleje realmente su valor de mercado. ¿Y por qué es esto importante? Pues porque para valorar el estado real de la economía hace falta una tasa de cambio de mercado. De otra forma, el valor internacional del PIB y su capacidad de compra se adultera. Por si eso fuera poco, la producción militar también contribuye positivamente al PIB, incluso aunque no valga para nada. Por ejemplo, si se producen obuses de artillería, se envían al frente y se lanzan, esos obuses desaparecen pero quedan incluidos como valor añadido en el PIB. Y sí, es verdad que es algo que se ha producido en el año, pero es algo que sin embargo no supone un incremento de la riqueza nacional. Más bien todo lo contrario. Y sabéis que si algo está creciendo en Rusia es precisamente el gasto militar. Así que mucho ojo con las estadísticas rusas y la creatividad. Pero vale, ya sé lo que mucho seguro estaréis pensando. Y dale, ya están otra vez los de VisualPolitik con la matraca arremetiendo contra Rusia a base de cuestionar los datos de este país. Pues hombre, ¿qué queréis que os diga? Hablamos de Rusia, lo malo sería no cuestionar sus datos. Pero ¿Sabéis que Incluso dándolos por buenos las cosas no van tan bien para el Kremlin como muchos piensan. Primero, porque Rusia es un país que lleva años en declive. Hablamos de un país de 143 millones de habitantes cuyo PIB equivale al de Italia y sus exportaciones a las de Bélgica. Y eso a pesar de todo el petróleo, el gas y los demás recursos naturales. Pero eso ni siquiera es todo. Hablamos de un país muy envejecido cuya población se ha venido contrayendo desde la caída de la Unión Soviética. Hablamos de un país que lleva años en crisis y cuyo nivel de vida se ha reducido durante la última década. Pues bien, ahora si las sanciones han hecho algo ha sido precisamente acelerar esa tendencia. Por ejemplo, fijaos en este gráfico. Los datos del FMI y el Banco Mundial, que por otra parte se aproximan mucho a las propias previsiones del gobierno ruso, son claros, clarísimos. En apenas dos años tras la invasión de Ucrania, la economía rusa retrocederá entre un 5 y un 8%. Y ojo, porque se suponía que en 2022 la economía rusa crecería un 3%. Es decir, que el daño ya causado por las sanciones tras la invasión de Ucrania es mucho mayor de lo que parece a simple vista. Podemos estar hablando tranquilamente de un golpe de entre un 8 y un 12% en dos años. Podemos debatir mucho, pero este es el coste real para el nivel de vida de la población rusa que ya están teniendo las sanciones. Y eso a pesar de los precios récord de la energía. Pero es que además tenemos que tener en cuenta que las sanciones tenían fundamentalmente tres objetivos. Primero, castigar la capacidad productiva de Rusia a largo plazo para limitar sus recursos y condenarlo a la irrelevancia. Segundo, obstaculizar el esfuerzo de guerra y dañar la industria militar. Por ejemplo, impidiendo que puedan suministrar a sus tropas en el frente con armas modernas y eficaces. Y tercero, cortar los lazos energéticos y financieros de Rusia con Occidente y, sobre todo, con Europa. Y, ¿sabéis? que esos tres objetivos en gran medida ya se han cumplido. Desde el punto de vista económico, las sanciones están castigando a Rusia. En un próximo vídeo, por cierto, de si lo hubiera sabido, os daremos todos los detalles sobre esta cuestión en concreto. Os hablaremos del impacto que la guerra y las sanciones están teniendo en el comercio, en la industria, en la huida del talento y en la propia política monetaria del Banco Central Ruso. Así... Que si aún no seguís este canal, no perdáis más tiempo, porque además habrá sorpresas pronto. Ya sabéis, tenéis el enlace abajo en la descripción. De momento, ya os adelanto que el gobierno de Estados Unidos espera que el coste para la economía rusa de las sanciones en 2030 sea, como mínimo, del 20% del PIB. Un 20% sobre un país que ya estaba en declive. La diferencia entre Rusia y los países occidentales no dejará de crecer. Primer objetivo cumplido. Desde el punto de vista militar, ¿Qué queréis que os diga? La industria militar rusa está perdiendo contratos por todo el mundo y su capacidad para producir cosas relativamente modernas está muy mermada. De hecho, eso es lo que explica cosas como estas. Tenemos informes de los ucranianos de que cuando encuentran equipos militares rusos están llenos de semiconductores que sacaron de lavavajillas y neveras. Gina Raimondo, secretaria de comercio de los Estados Unidos. Indonesia compra aviones de combate estadounidenses y franceses por 22 mil millones de dólares. El sub-35 perdió la partida. El cambio de rumbo de Indonesia, que pasa de un acuerdo de Rusia a nuevos acuerdos de compra con Estados Unidos y Francia, pone de relieve la potencia de las sanciones estadounidenses. Segundo objetivo cumplido. Y en tercer lugar, tanto si hablamos de petróleo como de gas, la ruptura energética de Europa con Rusia ya es un hecho. Borrell anuncia la superación de la dependencia energética de la Unión Europea hacia Rusia. Ya lo veis, las sanciones internacionales no han conseguido parar la guerra de Ucrania ni tampoco han hecho colapsar la economía rusa. Pero mucho ojo con pensar que no han servido para nada. Además, fijaos en este gráfico y luego añadirle la fuga de cerebros, la salida de empresas, la huida de capitales o el aislamiento internacional. Las cosas en Rusia, amigos, no van nada bien. Pero, ¿sabéis qué? Eso ni siquiera es lo peor. Lo peor es lo que puede estar por llegar. Pero estate atención a esta declaración. Con los ingresos astronómicos en petróleo y gas, en general los ingresos presupuestarios aumentaron solo un 10% y los gastos en más del 20%. Esto indica que la situación con las finanzas públicas está deteriorando y puede volverse crítica durante el 2023. Nikolai Korzenevski, economista y fundador de Sberindex El Kremlin obtuvo en 2022 unos ingresos récord por la venta de hidrocarburos. Pese a ello, las cuentas públicas han entrado números rojos. De hecho, tanto es así que, por ejemplo, el gobierno ruso ya ha empezado a recortar partidas que hasta hace poco consideraban estratégicas. Por ejemplo, si en 2019 habían proyectado invertir 56.800 millones de rublos hasta el 2024 para el desarrollo de la inteligencia artificial, ahora los números han cambiado. Serán 24.600 millones hasta el año 2030. Y la pregunta es ¿Qué puede ocurrir entonces si los ingresos extraordinarios del gas y el petróleo desaparecen? Pues, queridos amigos, amigas, mucho ojo porque justo ahí es donde ahora están apuntando los aliados de Ucrania. ¡Atentos! El Armagedón Energético para Rusia. El gobierno ruso es terriblemente dependiente de los ingresos del petróleo y del gas. Antes de la guerra, este sector generaba casi el 45% de todos los ingresos del gobierno, al tiempo que generaba todas las divisas extranjeras necesarias para cubrir las importaciones. ¿A quién le vendían? Pues digamos que Europa era con mucha diferencia su principal cliente. Esta región se tragaba en torno al 60% de todas las exportaciones de hidrocarburos de Rusia. Estados Unidos también era un comprador importante. Ahora las sanciones han puesto patas arriba este mercado. Al paso de los meses, Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea y algunos otros aliados han prohibido o comenzado a restringir las importaciones de petróleo y de gas desde Rusia. Pero desde luego la medida más contundente llegó en diciembre de 2022, concretamente el día 5. Ese día entró en vigor el tope al precio del petróleo ruso, el último mecanismo ideado por los aliados de Ucrania para castigar a Rusia exactamente donde más le duele. Estos países han dejado o están dejando en la práctica de comprar petróleo ruso. Y tampoco compran ya apenas gas, pero eso ni siquiera ha sido suficiente. Con el el tope al precio del petróleo ruso le prohíben a cualquier empresa occidental que preste servicios en una operación que esté relacionada con la venta de crudo ruso por encima del tope fijado. De entrada, 60 dólares el barril. Hablamos de servicios de todo tipo, desde el transporte a los seguros pasando por la financiación de las compras. Y aún más, a comienzos de febrero esta medida se extenderá a los productos refinados, esto es al diésel y la gasolina. Y la pregunta es ¿Cómo están funcionando todas estas medidas? pues Fijaos, La prohibición del petróleo de la Unión Europea y el límite de precios del petróleo finalmente han entrado en acción y el impacto es tan significativo como se esperaba. Lauri Milibirta, analista principal de Crea El hecho de que los países occidentales estén dejando de comprarle petróleo y gas a Rusia ha hecho que este país tenga que mirar desesperadamente a otros mercados como China o la India. El problema es que llevar el petróleo y el gas a estos países es más caro que proveer a Europa y, además, están las sanciones. Para cubrirse, los compradores chinos e indios, entre otros, le están exigiendo fortísimos descuentos a Rusia. Concretamente, desde que entró en vigor el tope al precio del petróleo, el crudo de los Urales, el crudo de referencia de Rusia, se está vendiendo en el entorno de los 50 dólares el barril. Por si fuera poco, las compras de estos países no están consiguiendo ni de lejos compensar la pérdida del mercado europeo. Según los datos del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, un think tank con sede en Helsinki, en 2023 Rusia puede perder 280 millones de dólares diarios como consecuencia del precio del crudo y sus derivados. Y, ojo, que no hablamos de un futurible poco probable. Actualmente Rusia ya estaría perdiendo 172 millones de dólares cada día. Hablamos de que en términos anuales las pérdidas para Rusia pueden rondar los 100.000 millones de dólares. En esta tabla del propio Ministerio de Hacienda de Rusia podéis ver cómo evolucionan aproximadamente los ingresos del gobierno ante diferentes escenarios de producción y precio. Es verdad que en el pasado el petróleo ya ha cotizado a precios de 50 e incluso 40 dólares el barril y Rusia lo ha soportado. Y el problema es que existen dos grandes diferencias. Por un lado, cuando se vio esa situación el gobierno recortó el gasto público. El problema es que ahora la guerra de Ucrania le obliga a incrementarlo al tiempo que los ingresos no petroleros también están cayendo con fuerza. Y en segundo lugar, ahora por culpa de las sanciones, Rusia va a vender mucho menos al extranjero. Así que mucho ojo con esta especie de trampa en la que se está metiendo Moscú. Además, no solo hablamos del petróleo, lo mismo ocurre con el gas. Pero, ¿Queréis un dato oficial? Pues veréis, en términos de volumen, por ejemplo, las ventas internacionales de gas de Gazprom cayeron en 2022 un 46%. La compañía compensó esta caída con los mayores precios. Pero claro, si tenemos en cuenta los nuevos precios del gas, el cañón presupuestario para Rusia puede ser más que considerable. Rusia sigue siendo una potencia energética, pero su papel ha cambiado drásticamente. Rusia tendrá una menor cuota de mercado en petróleo y gas, obtendrá menos beneficios y también ha perdido parte de su apalancamiento geopolítico. Vladimir Milov, ex viceministro de energía ruso Queridos amigos, amigas, las sanciones quizás no hayan hecho colapsar la economía rusa, pero han cumplido objetivos muy importantes que le causarán mucho daño a Rusia durante los próximos años. Además, las nuevas sanciones sobre el petróleo pueden provocar un escenario económico mucho más complicado. tanto para Rusia como para el propio Kremlin. Putin ha conseguido un tanto personal. Pasar a la historia como uno de los líderes rusos que más riqueza destruyó en menos tiempo. Por si fuera poco, ahora en Rusia han comenzado a surgir voces en favor de regresar a la planificación central y el control del Estado. Suena mal decirlo, pero en Washington se están frotando las manos. Rusia está perdiendo en el terreno militar, en el terreno energético y también puede terminar perdiendo en el terreno económico. Pero, llegados hasta aquí, Turno para ti. ¿Crees que Rusia podrá soportar las nuevas sanciones? ¿Qué crees que hará el Kremlin para capear el temporal? ¿Será suficiente para que estén dispuestos a terminar con la guerra en Ucrania? ¿Qué echas en falta? Déjanos tus impresiones en los comentarios y abramos debate. Si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle al botón de like y suscribirte a Visual si es que aún no lo has hecho. No me creo que no lo hayas hecho aún. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima.